Buenos días. Una vez más, el círculo de lectura Guillermo Andréves se reúne para comentar sus lecturas. Recordemos que este círculo fue creado por el profesor Ricardo Arturo Ríos en el 2003, transferida años después la coordinación al SOLDA de León Becerra. Si quiere pertenecer a este círculo, no importa en el lugar que resida. Usted le escribe a la coordinadora a Isolda de León G arroba, @gmail o a Rosetap arroba, @gmail. Bueno, Isolda, dale inicio a la reunión de hoy. Gracias. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su reunión mensual del Círculo de Lectura Guillermo Andréve. Eh, como siempre, solamente el hecho de reunirnos es eh, ya motivo de alegría, eh, compartir. Eh, nuestras lecturas, nuestras experiencias eh, con los libros, que eso es lo que nos une y ese es el eh, motivo de este círculo de lectura eh, creado por el profesor Ricardo Arturo Ríos Toro. Eh, muy buenos días, eh, Estela, eh, Herminia, Rosemary, les doy pues, la más cordial bienvenida y también a todos los que están por, por, eh, conectados a través de las distintas redes. Muy bien, sean bienvenidos todos y, y, como ustedes saben, los esperamos. Hemos tenido unos días de, de vivir la lectura y la literatura a través de la Feria del Libro, eh, una actividad que tuvo eh, muchas eh, presentaciones y actividades, entre ellas la novela La gordo Invisible de Rosman Así que bueno, ahora le cedo la palabra. Sí, yo quiero comentar, hacer una breve reseña de la feria virtual. Mucha gente se queja de la feria virtual, pero recuerden que hay que escoger entre nada o la feria virtual. Y la feria virtual es una ventana no solo a Panamá y el interior, sino al mundo. Yo cuando terminó la transmisión, yo tenía varias transmisiones simultánea y me di cuenta también cuando publiqué la, el video ya editado que 69% era Panamá y 31% el extranjero, Panamá me refiero a todo, Panamá y el interior entonces eso nos da una ventana al mundo, así que no hay de qué quejarse tenemos que, o sea cuando viene un evento enfocarnos en el aspecto positivo. Yo siempre me he gustado proyectarme hacia el beneficio, porque demasiado pesa la adversidad para la queja. La queja es una energía negativa que nos empantana. Entonces hay ahí, ahí queda la presentación, la ve mucha gente posteriormente. Démosle la bienvenida a la virtualidad. Porque eso nos permite conversar ahora con nuestra amiga Teli sobre su lectura. Presencialmente no lo podíamos hacer. Ahora con las múltiples eh, plataformas, Facebook, Twitter, YouTube en, en vivo, eh, ReStream, Twitter y Zoom, nosotros llegamos a más de mil personas. Mire que presencialmente somos pocos, pero el alcance que esto tiene y la gente le sirve de modelo para crear círculos de lectura. Yo voy a comentarles el libro de una escritora novel que me sorprendió notablemente. Melina Zúñiga, hija de mi médico, el doctor Mauro Zúñiga. Esta chica es el primer libro que escribe y yo me quedé realmente sorprendida por la fluidez narrativa que tiene. Conforma los personajes de una manera como si fuera, ya hubiera escrito. Por eso te dicen a veces que el escritor nace, pero yo digo nace y se hace. Tú naces con el talento, pero lo tienes que ir cultivando a través del estudio de la creación literaria, ya sea autoformación o talleres. Esta chica la cuenta, miren, yo no soy mucho de la literatura fantástica, pero nos cuenta una literatura fantástica, los misterios de los Rachat. y en ningún momento pierde el ritmo a pesar de que son, creo que 237, casi 250 páginas. Tiene ritmo, maneja muy bien los personajes, la fluidez narrativa y atrapa al lector. Eso es sorprendente para un escritor noble, porque recuerden que escribir se aprende escribiendo. Pero hay personas que ya tienen esa facultad. Yo creo que también están los genes. Recuerden que el papá es escritor y muy bueno. Yo quería comentarles ese libro para ponderar a esta chica joven que hace su primer libro y narra como si en vidas pasadas hubiera sido escritora. Muchas gracias, ese era el comentario que les quería hacer. Qué interesante Rosmer y, y sobre todo, pues, eh, como nos cuenta, eh, aquí cabe el dicho de tal palo, tal astilla, dado que es hija de, de Mauro Zúñiga, que también tiene una buena pluma. Así que bueno, le deseamos muchos éxitos a Melina Zúñiga en, este, uh, en esta nueva etapa de su camino literario. Ahora invitamos a Estela, bienvenida. Bueno, yo soy producto de, de las que aman este círculo de lectura y de las que aman el, el Zoom y todas las plataformas que existen que nos unen. Y, y ese que dicen que hay distanciamiento social a mí no me parece que es distanciamiento social distanciamiento físico pero no social porque aquí estamos y estamos conversando y gracias a este sistema pude eh, presenciar la, la feria del libro en panamá aunque en ese momento estaba en suiza y estuve viajando y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 No solo leí ese libro, sino también leí antes, leí otro libro y también se lo recomiendo. Se llama Elefante y existe también en español, lo leí en francés, y en la, la editorial Hoja de Lata, que está en, en, en Amazon, en internet, y es sobre un suizo. Un suizo como también como de nuestra edad, de, de mi edad, o sea, un suicito maduro, que también viene de un mundo de la comunicación, él también trabajó en publicidad. Y, pero qué escritorazo, quedé impresionada, le dan a uno ganas de, de seguir leyendo la historia, es la trama eh, de, de esta novela, eh, es, sobre, es un poquito como ficción, pero es sobre la manipulación genética y está contado a través de un vagabundo, entonces está la vida de los vagabundos en Zürich, porque vagabundos existen en todas partes del mundo, hasta en un país tan avanzado como Suiza. Entonces es la vida de este, de este vagabundo y de estos científicos que hacen esas manipulaciones genéticas, y por último, eh, pues eh, hay también un, un señor que cuida los elefantes, que viene de Birmania. O sea, son muchos eh, contrastes que existen ahí de personalidades, también muchas burbujas. Y es, es un libro bien bonito, bien bonito porque eh, hay la parte humana, la parte ética, de la ética en la ciencia, entonces nos hace reflexionar sobre muchos puntos y la verdad me lo gocé mucho. Entonces se llama Martín Suter y se llama Elefante y en español está en, en la editorial Hoja de Lata. Entonces muy, se lo recomiendo. Muy interesante eh, toda esa eh, presentación que has hecho sobre este libro Elefante y sobre la burbuja. Eh, Invisible, que fue presentada en la Feria del Libro, con mucho éxito por el poeta Salvador Medina Barahona y la profesora Delia Cortés. Eh, no puedo todavía conversar de la novela porque estoy todavía próxima a leerla, eh, sin embargo sí eh, estoy clara, por ejemplo, que es una novela que tiene un, un, un sentido muy importante, eh, muy valioso. Realidad, desde la parte sentimental, Rosemary le dedica esa novela a su profesor, eh, Roberto Carrizo, conocido como Tito, que es, fue el, diríamos, el mentor de la vocación de Rosemary, o sea, la inspiración para todo lo que ya ha logrado ahora. Y a mí me llama la atención, desde el punto de vista docente, cómo eh, Rosemary fue de... De, de haber estado en las manos del profesor Carrizo y todo lo que ella después ha ido construyendo y luego hoy como docente el profesor Carrizo de sentirse muy orgulloso Rosmeri, uh, de, de que lo que él puso la semilla que él puso eh, tuvo frutos en ti por otro lado también sé que hay una referencia a, al libro el de Cervantes, el ingenioso Hidalgo, don Quijote de la Mancha. Así que a mí me espera eh, una agradable sorpresa sí, al momento de leer, eh, la burbuja. Así difícil. es, gracias Isolda. El profesor está muy contento. Ustedes vieron lo feliz que me mandaron foto que él estaba viendo la presentación. Ya él tiene una edad avanzada, pero también la virtualidad permitió eso. Entonces él está muy contento porque no haró en el mar. un sí. estudiante que todos sus conocimientos los llevó a la literatura. Exactamente. Muy bien. Herminia. Buenos días. Eh, bueno, ya nada más me faltan como unas 30 páginas para terminar de leerme este libro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 Seguimos en este, en este camino que, que, que nos hemos trazado. Quiero hacer, eh, Rosmarí, también un pequeño, eh, eh, una pequeña acotación, ya que dentro del marco de la Feria del Libro, la Biblioteca Nacional rindió un homenaje a dos personas muy queridas, amigas nuestras, mm. que por, eh, nos han abandonado, mm. nos ab abandonaron en estos meses del profesor Ricardo Arturo Ríos Torres y el profesor Ariel Barría Alvarado. Se les hizo un reconocimiento, la Biblioteca Nacional les hizo un reconocimiento dentro del marco de la Feria eh, del Libro, muy merecido por cierto, en el que los recordamos con ese cariño que ellos eh, merecido y que sembraron. Eh, rec recordamos anécdotas, recordamos eh, su amor por la lectura, ese es, eh, porque ellos en realidad eran promotores de la lectura. Ellos, nosotros lo que hacemos es esa herencia. Esto que está aquí, el, el círculo de lectura de Guillermo Andreve es formado por Ricardo Arturo Ríos Torres. Y, y Ricardo Arturo Ríos Torres tenía una, un vínculo con Ariel Garriga Alvarado. Ambos eh, se apoyaban, se conocían y estaban dentro de la misma labor de promover la lectura de promover a los autores jóvenes de, prom de promover la literatura y otras labores también porque tenían participaban en actividades sociales eh, el profesor eh, Ricardo Arturo en la siembra de banderas y todo lo demás así que ese es algo que... Y soldas Ricardo vive en el círculo de lectura Guillermo Andrés lo mismo que Ariel porque Ariel siempre apoyó la lectura, recuerda que Ariel iba a las reuniones del no? círculo de lectura. Por lo tanto, yo creo que hay una etapa que Ricardo le dio mucha importancia y que tenemos que incorporar al círculo de lectura. Promover a un escritor Recuerda que él siempre tenía esa intención cuando tenía tertulia literaria y darle en el espacio de nosotros unos 10 o 15 minutos para que nos hable de su creación, para que invite a sus amigos, para que tenga esa promoción que siempre Ricardo estuvo presente, cómo ayudaba a los escritores. Así es que me parece que debemos hacer esa, sobre todo para las personas que, se, que comienzan con uno, dos o tres libros. Ya los otros que tenemos más libros, tenemos nuestra fuente de promoción. Pero hagamos, hagamos eso, no? incorporemos ese segmento al círculo de lectura Guillermo Andrés. Cómo no, Rosemary, te tomo la palabra y, y creo que es precisamente de esa manera como uno le rinde eh, tributo a ambos. Reconocer a estos jóvenes autores, pero bueno, ya eh, tú les has dado la forma en que pueden los autores comunicarse tanto conmigo uh -huh. y contigo. A través de nuestros correos y, y de esa manera eh, poder eh, ponernos en contacto para que, ellos, eh, que la plataforma del círculo de lectura Guillermo Andrés sea lo, el origen, promover a los autores eh, jóvenes. No tienen necesariamente. Sí, que ser jóvenes, perdón. Sí. Los que comienzan eh, sus faenas literarias. Eh, estamos para aclarar. No se trata de edad, se trata de iniciar. Este camino tan hermoso de, la, de escribir, eh, que tiene que ir acompañado, eso sí, por lecturas, de escribir y de presentar sus obras para que, todo la, la, para que sea el conocimiento público. Así que me parece muy bien ese eso. Sí, eso que, bueno, si alguien quiere hacer un comentario más, si no despedimos hasta el próximo mes, puede ser que para el próximo mes ya tengamos el primer escritor a promover. Bueno.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 Muchas gracias, peli y Herminia. Comentarios hermosos sobre los libros. Y solda también, acotaciones interesantes. Y llevándola al contexto real de la vida del educador en pandemia, que no, no, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Así que, eh, de verdad, los Meri, como quien dice, son los momentos estos para, en los que ya se incorporan Uh, se terminan de incorporar porque esto de incorporar ha venido a ser poco a poco. La labor, pues, eh, les deseamos un... éxitos. Éxito. Bueno, éxito. entonces nos despedimos hasta el próximo mes sin antes invitarlas. Esta tarde, Siembra de Lectores, tienen la participación de un excelente poeta. Melitón Robles Esquina. A las 3 de la tarde, él estuvo formado en las aulas virtuales de nuestro querido amigo Salvador Medina Barahona. Él lo va a presentar. Es un poeta, miren, y no solo como poeta, sino como ser humano. Para mí eso tiene mucho valor. Que la escritura nos guste, nos toque el alma, pero también que el ser humano que está detrás de lo que escriba esté en concordancia con eso. Porque muchas veces uno ve un texto precioso y cuando conoce al escritor, siente uno que el mundo se le cae encima. Uno dice, ¿y qué es esto? No refleja lo que es. Eso es bien importante que estén en armonía. Así que los invito a todos a las 3 de la tarde a que acompañemos al poeta Melitón Robles Esquina. Hasta las 3 de la tarde y hasta el próximo mes. Ahora Isolda, me pide eh, como coordinadora. Cómo no, eh, desearles a todos eh, un excelente fin de semana y nos vemos a las 3 de la tarde con el poeta Melitón y con Rosmery en este encuentro que ella tiene con distintas eh, autores y nos vemos nosotros el próximo mes en estas reuniones mensuales del Círculo de Lectura de Guillermo André B. y a los escritores esperamos con en su, en su, en su obra Bueno hasta la tarde un abrazo a todos